Mausan TV Presenta El 23 de junio de 2019, a las 10 de la mañana, con 6 minutos y 9 segundos, el telescopio SOHO, que se encuentra orbitando alrededor del Sol, pudo captar una extraordinaria imagen donde se ve un objeto de grandes dimensiones, de muy grandes dimensiones. Ahí cabría la Tierra quizá unas 100 veces. Imagina usted qué tamaño de esta estructura... Sin embargo, se ha confirmado su autenticidad dado que este telescopio pues, no puede presentar un defecto de esas características. El objeto tiene una forma muy definida y aparentemente está tomando también energía en la parte inferior de nuestro Sol. Estuvo ahí hasta las 10 de la mañana con 18 minutos y 9 segundos, es decir, Estuvo durante 12 minutos exactos y luego desapareció y no se ha vuelto a presentar. Esto entonces estaría demostrando que se trata de un objeto auténtico, de muy grandes dimensiones. Es posible que lo volvamos a ver en las próximas semanas o en los próximos meses. Estaremos muy pendientes, pero no es la primera ocasión que ocurre. Habría sucedido el 11 de marzo del 2012 cuando una esfera de color oscuro, fue captada durante varias horas tomando energía de nuestra estrella, de nuestro Sol. Y luego al retirarse se puede observar claramente cómo genera una perturbación en el Sol. Imagine usted la fuerza de este objeto, el tamaño del mismo para poder alterar al Sol. La imagen es muy clara, es contundente. Unos meses después, en junio del 2012, el 17 de junio aparecería una esfera aún de mayor tamaño. Y evidentemente también está tomando energía de nuestra estrella. Es decir, que estas esferas, que fueron bautizadas como las esferas de Dyson, en honor a Freeman Dyson, quien en el 1960 escribió un artículo en la revista Science, donde advirtió que en el futuro los astrónomos podrían encontrar a estas grandes esferas de color negro que tomarían energía del Sol. Por tanto, esta advertencia se hizo real hasta en sus más mínimos detalles. Resulta verdaderamente extraordinario. No sabemos si Freeman Dyson se inspiró en la obra de Olaf Stapledon, escrita en 1937, El Hacedor de Estrellas, donde se sugiere ahí la existencia de este tipo de esferas. De tal forma que tanto a manera de ficción como a manera científica se ha propuesto ya la existencia de estas esferas que toman energía del sol resulta verdaderamente extraordinario y freeman dyson aún vive nunca ha opinado sobre estos extraordinarios videos. nos gustaría mucho saber qué opina de esto desafortunadamente no ha sido así y ahora con este último suceso pues sería aún más extraordinario poder tener su opinión quizá por su edad ya no es posible hasta el momento se han encontrado tres megaestructuras girando alrededor de otras estrellas, lo cual también habría sido pronosticado por, por Freeman Dyson. Es decir, en el 2015 se encontró una gran estructura, aparentemente en la constelación del Cisne, la estrella KIC 8462852. Sería la responsable, y ahí algunos dijeron, incluso Michio Kaku, que esta estructura correspondería a una civilización tipo 2, una civilización espacial ya relativamente avanzada o muy avanzada, que pudiesen construir estructuras del tamaño de una estrella, que pudieran tomar su energía. Imagine usted el nivel de desarrollo de este tipo de civilizaciones. Pero no sería la última vez. Volvería a suceder un año después, en el 2016, cuando en la constelación de Escorpión se encontró la estrella Epic 20 427-8916. Y ahí se encontró a, a esta estructura que bloqueaba el sol hasta en un 65%. De tal forma que podría considerarse que, como la estrella que se encuentra en la constelación de Cisne, la KIC, pues eh, están eh, pues rodeadas estas estrellas por estructuras inteligentes construidas por civilizaciones muy avanzadas en el caso de la famosa estrella de Tabi, la KIC 8462852 eh, es una estructura que bloquea hasta un 20% la luz de esa estrella pero se encontraría una más en el 2018 o se daría a conocer eh, se estaba buscando algunos cuasares en el centro de nuestra galaxia cuando se encontró a esta estrella, también en la constelación de Escorpión, la BBBWIT07, que bloquea hasta el 80%. Esto ha generado algunas dudas entre los científicos. Dicen, es demasiado este bloqueo. Tendría entonces que ser pues algo más. Quizá un planeta como Saturno, con grandes anillos. Los anillos se mueven porque también esto pasa que el bloqueo se mueve de la estrella o también puede ser nubes de polvo, como se ha sugerido, o podría ser otra superestructura. La verdad es que los científicos están muy reticentes a aceptar este tipo de evidencias, pero cada vez es más claro. Incluso la revista National Geographic sugirió esta posible existencia de superestructuras alrededor de otras estrellas. Nosotros seguiremos observando con mucho cuidado, porque estas evidencias son verdaderamente irrefutables y resulta fascinante considerar el tamaño de estos objetos, porque imagine usted un artefacto donde la Tierra pudiese caber cientos de veces. Sería verdaderamente extraordinario y demostraría un nivel de avance de otras civilizaciones realmente considerable. Por tanto, pues nosotros seguiremos muy pendientes por ahora, disfrute de esta nueva evidencia fotografiada por el SOHO, que es sin duda una de las pruebas más contundentes que se han presentado cerca de nuestra estrella y que podría ser un anuncio de lo que está por venir. Si en las próximas semanas observamos que se acercan muchos objetos hacia nosotros, que hay muchos avistamientos, seguramente que ya sabríamos de dónde vienen. Muchas gracias, seguiremos informando.